Estos bocadillos nos da una señora que tiene un bar. De lunes a viernes, todos los días. Y siempre que nos ve, eh, dice, venir al bar, que os doy un bocadillo. Bien, el Abajo es travesaño toda la, la madera para que no aguante esto lo al ¿no? de papel, periódico revista que lo puedes meter 300 kilos y, verdad, es que hay o sea, como 300 kilos que... Lo más me incomoda es el viento, sí, En y hay bastante cartón y sobre todo, con la tarde, bien tirando a las 8, hay un montón de cartón, en un momento eh, cargaría, pero es eso que no me puedo meter con tanto, por dos no motivos, uno con la hora, porque a ver, ¿dónde guardo después yo este aspecto? Este, este después la circulación, que con, el centro con esto no puedes circular. Puedes, pero tienes que estar muy pendiente de la gente, de los críos, pues le das un golpe con esto y... y.. te vas para la modelo, por lo menos. Y siempre, siempre hago la misma cosa. Lo he cogido de costumbre ya. Y digo, haya más, pues haya menos, pero ¿para qué va a ser hoy aquí, mañana ya? Ojo con siempre la misma foto y ya está. Porque por una parte, hacer siempre la misma foto tiene sus ventajas. Porque la gente, si te empieza a ver día tras día, pues al final muchos dicen, oye, pues mira, yo tengo cartón, porque he visto que muchos cartón y tal, pues se queda más. Ah, si hoy estás aquí, mañana ya, pues... eso es como la vida misma, que es un, una constante practicar. Todavía Nada, voy a ir ahí a recogerles el cartón y a cargarlo. ¿Esto cuánto sería más o menos de kilo? Esto. 20 kilos, igual me llega, me da la verdad. Si se lleva ahí dentro, si podemos seguir venendo. El tema este del cartón engaña mucho. Pues depende de si es más grueso o menos grueso. A lo mejor ves una montaña de bueno, aquí hay un montón de kilos. Aquí es Me van a echar... pesando esto, ¿no? Sí, se no va pesando ya. El cartón ahora actualmente está a 9 céntimos. El 9 céntimos que ha subido, pero bueno, eso tal, como va en bolsa, igual sube, baja, eh, no tiene Pero bueno, ahora está a 9 céntimos. El periódico está a 10 céntimos la revista está a 8 céntimos el papel blanco blanco es el que no está escrito ni nada que se llama también papel de primera blanco de primera está a 16 que ha subido también porque estaba a 14 ahora sube a 16 pues está el de segunda que es el que lleva color o de segunda que le llaman ese está a 8 también igual que la revista Después está el papelote, me papelote porque esto es el papel que lleva algo de plástico. Ya eh, como no vale para enciclar, pues lleva llevar plástico, pues lo llaman papelote porque de ahí ya se encargan de quitar el plástico el papel por otro lado y tal. Eso es lo más barato porque está a 5 céntimos y medio. Y ya creo... ah bueno, después está el plástico, las cajas de plástico, también las compran, está a 15 céntimos el kilo. Estando A 9 céntimos, como estaba en el cartón, 100 kilos serían 9 euros. Y claro, pero a 100 kilos no te lo haces todos los días, porque ya te digo, antes de ayer hice 88, ayer 46, eso depende, hay días que tiran más cartón. Ahora, más ahora 4 euros serían más o menos, con lo que tenéis. Sí, sí, yo creo que sí, 3 euros y medio, 4 euros. ¿Te y... habéis estado unas dos horas? Sí. sí. sí. El estate quieto, no te puedo atender. Yo siempre he dicho que el agua, que no falte. Es muy importante el agua. ¿eh? porque saben ellos ya saben espera Miguelito ahora te bajo estoy agotada eh <coughs> lo que pasa que si no tengo fuerzas me cuesta más hacer las cosas más porque claro. Esto no te hace falta ir al gimnasio, ¿eh? hacer pesas de nada, se pone fuerte en un momento. ¿Qué hay ahora aquí, más o menos? Esto es de mal calcular, pero yo calculo que no sé qué. cosas en la vida que todo el mundo tiene alergia a algo menos al dinero mira que hay cosas en la vida pero nadie tiene alergia al dinero no sé por qué mira que hay cosas ¿no? hay gente que tiene alergia yo qué no sé a muchas cosas en la vida pero al dinero no ¿por qué será? <risa> es cuando te hace te hace cansar malas cosas esto que... mucha gente dice es un trabajo, claro es un trabajo, pero lo que pasa es que es un trabajo que te rompe la espalda y no ganas nada. 60 euros a la semana, le doy 30 y ya por su y le quedan 30. El sábado ya... Hoy vamos a un trabajo que cobre 600 euros al mes, pero es un trabajo que cambia la cosa. Pero si no son los 600 euros al mes, te puedes administrar y puedes llegar a final de mes. ¿Sí? Pues volvemos a estar eh, desde donde partimos, desde donde empezamos, luego a papel. Y ahora vamos a descargar y a ver... ¿Sí? Cuando vayas a tirar esa caja, guárdamela. Ahorita lo he llevado lleno y tal, no, lo llevaba y tal y llevaba 60 kilos. Claro, porque la mitad del cartón es, es fino. Entonces, esto, esto lo llenas todo y no pesa nada. Fidel, también tienes el... que mirar que los de la rueda floja, porque... No. <risa> porque también los he visto. ¡Hostia! ¿Que no me están robando en el peso? ¡Que pesa mucho! ¿No? Aquí marca esto, mira, ven. Ah, ayer fui a poner el eh, aire porque iba a descompensar Esa no la otra. Ya hacía días, días que tenía que hacerlo. Estoy cansado. Pues no me extraña. Lo bueno que todavía no he acabado. Pero bueno, y dijimos, bueno, ahora dar la metida y ya está, bueno, ahora tengo que comer esa y dar la vuelta que hicimos el otro día contigo de mutación, de sé con el tal, para conseguir algo que vaya un papel, el ver, no lo que hay hasta los 7 o me quedo. pero bueno, hay que tomárselo con buena fe y buen optimismo pensar que algún día me cuento que la lapel de una semana, se ¿sí? ¿Sí? encuentra con el Santa Luna. Sí. Falta lo que acaba de empezar ahora y tal, pero eso ya queda por la semana siguiente. Pero además no lo cobráis, cobráis el viernes. El viernes. Si sí, bien esto no lo cobra hasta el viernes. Pero bueno. Todas bueno, las cazatillas cada día. De lunes a viernes, cada día. Y después, cuando acabo de aquí, pues a dar la vuelta para conseguir algo para el día siguiente. Papel, se trabaja, lo pensamos. Esto es una cosa... sin fin. Por eso a veces, inconscientemente, aunque no quieras, te vienes abajo y dices, bueno... Esta vida está... muchas bueno, es no Luchas, luchas, luchas para, a veces, para nada. Sobrevivir. Sí, es que no te da para otro. Pues bueno, si dice, dejo esto, ¿de dejarlo, lo puedo dejar. Voy a dejar a la cazotilla y mañana ya no volver. Pero después que hago. La gente no va a venir a dormir la comida ni la mitad. Entonces tengo que seguir para adelante. Ya no por mí, sino también por, por la mujer y los dos bebés que tengo. De cuatro patas, pero bueno, esto como si fueran dos bebés. Claro, pues encontrar un trabajo que... algún día no esperar sí, que eso yo te digo esta sería la lotería de más ilusión idea más que me tocara un trabajo si a mí me dicen qué quieres creo que la lotería de Navidad o un trabajo que otro trabajo bueno, el trabajo para mí es dignifica no sé, la persona a ver eh, hago esto por, por sentirme útil para hacer algo pero un trabajo es lo, lo fundamental. Esta, esta mañana ya no lo cojo.